Día 1 de la cuarentena. Día 1 de 7. No sé por qué yo esto, si es estos tres, qué cojones. Estoy haciendo directo en Twitch todos los días. y ¿por qué desenfoca esto? Día 1 de 7. Me queda bastante todavía y se me están acabando las ideas, así que déjame en los comentarios qué podría hacer. Estamos relacionando vídeos, estamos jugando a lo que sea, a cualquier juego de mesa y simplemente hablando con mis seguidores en Twitch. Pero no se me ocurre nada. Así que os voy a dejar una recopilación de lo que hemos hecho el día 1 en Twitch y así por lo menos tenéis algo de idea de lo que estamos haciendo. Esto va a ser una serie tipo día 1, día 2, día 3, a ver qué somos capaces de hacer durante, unas, durante una semana entera dentro de una habitación sin poder salir y sin poder jugar a videojuegos. ¿Por qué? Porque solamente tengo un portátil y una cámara. Es lo único que tengo para entretenerme. Así que vamos a intentar ser capaces de ser creativos y a sacar beneficios sobre ello. Primero hicimos flexiones. Es lo primero que se me ocurrió. Pues no sé qué hacer. Vamos a hablar sobre mi colección de cartas. ¿Os apetece? ¿Verdad que sí? Pues vamos, perfecto. El vecindario. Yo creo que soy el único que tiene esta carta. Y si alguien la tiene, que me lo diga, por favor. Voy a jugar al 4 en raya con ustedes. Vale, ustedes serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? También leímos las instrucciones y jugamos a gestos. Vale, mirando hacia los compañeros de equipo. Levanta el brazo. De cronómetro de acción. Y presiona la palanca naranja. Cierra el brazo. Hostia, ya está empezando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No dicen nada de la echar porque tiene la pero bueno. Está bien. ¡Nadio! <risa> si Sí, ese sí. Un para... Intentamos jugar, pero mi portátil no da para más. A ver, mi objetivo, mi objetivo en esta cuarentena es llegar a 100. Ese es mi puro objetivo de esta semana. Llegar a 100 euros para motivarme después de esto. También me puse a jugar con el balón como retrasado. Pero no me salió. Nos pusimos también a jugar a la trepa un millón. 25.000 euros. Si me adivinan esta pregunta. Esta es la pregunta: ¿Qué son los vedados, brosmios y marucas? ¿Qué son los vedados, brosmios y marucas? Sinónimos de dinero. Tipos de peces, instrumentos cirúrgicos o instrumentos musicales El primero Pues no... Te cambié el orden porque sé que vistes la letra Nos aburrimos tanto que pusimos un reloj de arena a ver si de verdad duraba un... Sigue sí, viendo arena Y... ahora ¿Cuánto le das a la pizza? Dame un poco tiene poca masa, poca Un consistencia. 3. El 4 no, porque me da mala suerte. Un 3 con 3. Nos obligaron también a hacer 40 flexiones de una. Contar por. Venga. 3, 2, 1, 2. Tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, cuarenta, treinta y nueve, quince, treinta y ocho, treinta y siete. Pero luego te para atrás, diecio, veintiuno, tres, veinticuatro, 33. ¿No para atrás? 32. 31, ¿Por dónde iba? 30. 29. 28. 27. 26. Es que cuenta mal. 25. 26. 27. 24. Hostia. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37, 38, 39, 40. Ya, ya estoy. Reventado. Cinco cosas más peligrosas de esta historia. Número 2 el hoy. Ustedes no estáis viendo el vídeo y me estáis diciendo que lleváis todo XD. el maldito día sin verlo, sin oírlo. El, vídeo. El ¿Qué? a ver o una de dos o el tío tiene <ríe> o el tío tiene una fuerza brutal en las piernas que parece Hulk